A ver si podemos conseguirlo chicos, y gente de bien. No es lugar para gente de mal. Chao, chao. Suscribiros, darle like, ver todos los vídeos. Y nos vemos pronto. Chao, chao. Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Proyecto Estelar en esta nueva saga Manifestando la realidad, la ciencia de hacerse rico y Vamos a ver el tercer capítulo hoy, que se pone muy interesante Estamos subiendo los vídeos muy rápidos como veis, porque somos muy eficientes Y nada, vamos al tercer capítulo y después lo comentamos. ¡Vamos a ello! Capítulo 3. La oportunidad. Estamos monopolizada. Ningún hombre permanece pobre porque la oportunidad le haya sido robada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 Actualmente, América se inclina hacia la agricultura y las industrias y profesiones afines. Hoy esas oportunidades están abiertas antes que las de, la, de una fábrica. Esto es más abierta de lo que era antes el hombre de negocios que suministraba al granjero. Más que quien antes suministraba al trabajador de una fábrica. Más que antes el hombre profes profesional, quien esperaba del granjero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 y las siedas suficientes para lograr un paño para cada persona en el mundo. Más fino del que Salomón ha usado en toda su gloria, junto con alimento suficiente como para sustentarlos a todos ostentamente. El suministro visible es prácticamente inagotable, y el suministro in invisible realmente es inagotable.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 Bienvenidos otra vez, hemos visto este interesante tercer capítulo y nos comenta un par de cosillas importante para hacerse rico buscar nichos de mercado que no estén monopolizados mirar un poco hacia el futuro que nichos de mercado van a ser más favorables ir a favor de la marea por ejemplo vehículos eléctricos ahora mismo está en auge en motores magnéticos en un futuro muy cercano, y nanotecnología, internet también, todo lo que tenga que ver con internet, marketing, facebook, youtube, y esas cositas importantes. Y luego en la segunda parte, y esto es lo más interesante de todo, aquí el autor nos empieza a contar que en el mundo es súper abundante. Es más, hay abundancia infinita. Nos comenta sobre la sustancia original. Mucha gente lo ha llamado éter, plasma y de muchas otras tantas maneras. El universo, si os fijáis, la materia solo se compone de un cero, cero. 1% de materia. Lo demás es espacio vacío, que lo llaman, o energía creadora, o energía de la manifestación, éter, plasma, como lo queréis llamar, materia, estados de la transición de la materia, sustancia original, llamadlo como queráis. Esa sustancia, esa energía, es en la que crea la materia, todo nuestro mundo. Y esa energía está fuente ilimitable, ilimitable en el universo, infinita, hay abundancia infinita en el universo. Si tú plantas unos tomates, te van a dar miles de semillas para plantar más tomates. Y van a salir de la nada miles, billones, trillones de tomates. Y si tú tienes unas ovejas, macho-hembra, pues te van a dar muchos bebés Y si tienes unas poquitas Un año te van a dar 10 O pues 12 Siguiente año vas a tener 24 Siguiente vas a tener 48 Y así Ponencialmente ¿Y de dónde salen esas ovejitas? De la materia universal de la nada Igual el oro De dónde sale el dinero De dónde salen los árboles Plantas una semillita Que no es nada Y se hace un árbol Que pesa miles y miles de toneladas Bueno, tanto como miles de toneladas No Pero toneladas, sí Y con esas toneladas De madera Te puedes calentar mucho tiempo Y nos dan muchas cosas Y frutos Lo mismo todo es abundante La tierra, todo es abundante Dejaros de creeros que las cosas son finitas Porque no es así Nos han hecho creer que se va a acabar todo cuando es mentira La tierra es insignificante en el universo Es menos que un grano de arena No somos nadie No somos nada, ni nadie El universo es infinito Infinito, abundancia infinita Está diseñado para que esa energía creadora infinita, cree todo lo que necesitemos, seamos felices y tengamos abundancia de todo, es lo que quiere Dios, tu señor, tu padre, un padre no niega nada a su hijo, pedirle, darle las gracias y quitaros la limitación de que los recursos son escasos porque no es cierto, es mentira, para cobraros más impuestos por todo y más dinero por todo, estamos en una fuente inevitable de riqueza y nada eso es lo que nos ha comentado en este capítulo tan interesante y vamos a ir viendo las la, cuatro de poco muchas gracias el canal está creciendo mucho mucha gente nueva nos está viendo Suscribiros, darle like campanita me gusta todo compartirlo por todos los sitios WhatsApp Facebook Instagram compartir, hablar de ello, que la gente se entere, que la gente empiece a vivir en abundancia, que la gente sea rica, que la gente no esté deprimida, que no esté pobre, que no se enferma. Vamos a esta nueva era dorada de la humanidad, como no podía ser de otra manera. ¿Vale? Y nada nos vemos en este capítulo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos. Vamos a montar. Y lo vais a ver. Y que tengáis un buen día, y buena semana y buen año y buena vida. Y chao, chao. Nos vemos próximamente con el capítulo número 4. 沒有